En este video vamos a ver cómo asignar más de un material a un solo objeto. Para mostrarlo yo he modelado un objeto a partir de la instrucción de un círculo, pero podría tratarse de cualquier objeto que tenga caras, una esfera, un cubo o cualquier objeto editado por ustedes. Entonces, aquí estoy en modo objeto, voy a venir a la solapa materiales, voy a crear el primero de los materiales, voy a trabajar en este caso con materiales simples y así teniéndolo seleccionado, quedó asignado este material, pero a todo el objeto completo. Si yo quisiera que por ejemplo la base tenga otro material y la parte superior otro material diferente, debo venir al modo edición. En el modo edición voy a deseleccionar porque por defecto está seleccionado todo apretando el atajo de teclado A. Y ahora voy a usar un modo de seleccionar que me convenga. Yo podría seleccionar simplemente haciendo clic con el botón derecho del mouse siempre que antes haya decidido que quiero seleccionar caras. Bien, acá apreté caras. Y entonces haciendo clic y con shift yo podría ir sumando selección este sería un camino, en este caso voy a usar un camino algo más rápido voy a volver a deseleccionar con la letra A y voy a venir al menú selección y le voy a decir círculo de selección con esto se habilitó este circulito y si yo hago muevo este circulito por encima de lo que quiero seleccionar teniendo el botón izquierdo del mouse oprimido logro esto bien ahí teniendo esto seleccionado yo puedo venir a crear otro material y asignarlo. Eh, si yo en este momento hago clic sobre este sector de la pantalla donde está la solapa materiales, no me, no me responde el mouse. Debo apretar escape para que me responda. Y ahí le voy a decir más, le voy a decir nuevo y voy a, voy a crear un material que se llame base. Bien, en difusión. Voy a elegir el color que yo desee para esa base, por ejemplo un rojo, bien, y le voy a decir asignar, y ahí quedó asignado. Si ahora selecciono con el mismo método el resto, bien, aprieto escape y le puedo decir teniendo seleccionado el material que quiero asignar, muy bien. Voy a deseleccionar con la letra A, ahora tengo todo deseleccionado y ahora lo que yo quisiera es aplicarle otro material a la parte de arriba. Lo puedo crear antes al material, por ejemplo acá, decirle nuevo, le voy a llamar de otra manera, por ejemplo superior, bien. y le voy a dar otro color en difuso, y lo tengo ya creado ese material, bien. voy a volver entonces acá sigo en modo edición y voy a elegir otro modo de selección que me convenga en este caso voy a elegir marco de selección con esto si yo hago clic con el botón eh, izquierdo del mouse y muevo el mouse teniendo el botón izquierdo oprimido puedo abrir esta ventana de selección y entonces seleccioné toda la parte superior de una sola vez. Ahora aprieto escape, tengo elegido el material y le digo asignar. Y ahí entonces tengo mi objeto, si ahora vuelvo al modo objeto, lo tengo con tres materiales diferentes.